Bueno chicos, entonces vamos a continuar con la segunda parte de In The Mix, capítulo 1. Y vamos a intentar hacer ahora nuestra primera grabación en Adobe Audit. Eh, tenemos entonces nuestro eh, nuestra multipista preparada. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar que la entrada esté detectando lo que nosotros tenemos conectado. En este momento yo tengo conectado mi micrófono y la guitarra. Vamos a hacer la prueba con el micrófono primero. Si ustedes se fijan, cada vez que yo hablo el, el espectro se está moviendo acá. Eso quiere decir que... Eh, lo que yo tengo conectado a la mixer está haciendo correctamente un vínculo con la pista Pero nosotros no vamos a grabar voz ahora, vamos a grabar guitarra Vamos a hacer nuestra primera prueba con una guitarra La tengo ya conectada, por lo tanto vamos a cambiar de canal Vamos a silenciar el canal de la, de la voz en el mixer Y le vamos a subir el volumen a la guitarra Si ustedes se fijan, el espectro se mueve en este momento Quiere decir que el vínculo está bien esto pero, para poder escuchar lo que estamos tocando, tenemos que activar con la letra I. Por lo tanto, ahora estaríamos capacitados para escuchar nuestra guitarra. Y se escucha perfectamente. Entonces, ya tenemos el instrumento conectado, el canal está bien seleccionado, tenemos la pista preparada para grabar y estamos escuchando lo que vamos a tocar en el momento. Por lo tanto, ya podríamos empezar a grabar. Le damos entonces a grabar en, el, en la barra de transporte de acá abajo. Bien, tenemos nuestra primera pista ya grabada. Si nosotros le damos eh, con la barra espaciadora o volvemos a tocar en el tiempo, ¿no? podemos escuchar lo que recién tocamos. Y ahí podemos verificar si es que nos quedó bien grabada, si es que necesitamos un poco más de ganancias, si es que está bien y la ecualización nos gusta. Pero, eh, ¿Qué pasa cuando nosotros grabamos una canción en eh, sí? Cuando nosotros vamos a grabar nuestro primer demo o algo, nosotros tenemos que llevar el tiempo de la canción para que siempre esté correcto, ¿verdad? Y para eso, nosotros vamos a utilizar una herramienta que está acá arriba, que se llama Metrono, que muchos de ustedes lo deben conocer. Pero para la gente que no sabe, eh, quiero explicar más o menos lo que es un Metrono. Eh, bueno, esta herramienta es eh, un dispositivo que sirve para llevar como el pulso de la canción eh, a un tiempo constante, ¿ok? Todas las canciones tienen un pulso. En este caso, eh, el pulso se llama Tempo, que está aquí. Nosotros, por ejemplo, podemos poner el Tempo en 180 bits por minuto. Y lo que nosotros vamos a obtener de acá es un clic, que ese nos va a ayudar a llevar el tiempo dentro de la canción. Si le damos play, vamos a escucharlo. Ahí está. Ese sería nuestro metrónomo entonces. Y nos va a ayudar para cuando nosotros grabemos un instrumento, no nos perdamos, sino que llevemos siempre un tiempo eh, constante. Ahora, si ustedes se fijan, el metrónomo eh, también funciona como una pista como las que trabajamos anteriormente. Pero, obviamente, esto no tiene la capacidad de grabar. Pero sí tiene los controles de volumen o ganancia, como está aquí. Y tiene control de paneo. También podemos panearla a, a la derecha o a la izquierda, como sea más conveniente usar el, el metrónomo. En este caso vamos a subir un poco el volumen al metrónomo. Vamos a dejar por ahí en 9.9 decibeles y podemos proceder a grabar otra vez. Tenemos nuestra vista de guitarra preparada y estamos escuchando lo que estamos tocando en el momento. Si le vamos a grabar, ahora se va a reproducir el metrónomo y encima vamos a poder tocar. Bien. y así es como nosotros hacemos nuestra primera grabación eh, a un eh, pulso constante digamos esto va a ayudarnos para cuando nosotros grabemos con más instrumentos no perdernos y que no haya un desfase entre un instrumento y otro entonces si nosotros escuchamos la guitarra está perfectamente en tiempo con el y igual el también podemos mutear también tienen los controles de muteo y solo si quisiéramos que escuchar solo nuestra guitarra podemos mutear eh, ahora eh, Audition no solamente tiene la capacidad de grabar instrumentos, también podemos importar audios eh, Por ejemplo, si yo tuviera una pista de batería pregrabada y quisiera grabar eh, mi guitarra sobre la batería Yo podría perfectamente importarla en una pista nueva Por ejemplo, vamos a utilizar esta pista que está acá abajo, que es una pista de batería, le pusimos el nombre ahí Vamos a borrar esto Y con el botón derecho, nosotros podemos insertar archivos entonces nosotros podemos abrir cualquier audio que tengamos pregrabado de eh, alguna batería o algún audio que ustedes hayan sacado de YouTube y quieran tocar encima, por ejemplo cuando quieren hacer cover, pueden eh, traer los audios desde fuera. Yo voy a abrir una pista de batería que tengo acá, que es eh, esta. Ahí le dan a aceptar. Y la pista de batería se va a importar de manera correcta. Todo el tiempo porque tiene que adaptar. Eh, la frecuencia de la pista que nosotros importamos a la frecuencia de la sesión. Pero eso se hace automático. Y vamos a correr un poco, vamos a ajustar. Entonces si nosotros le damos a play, podemos escuchar la pista de batería que recién importamos. Bien, ahí se puede escuchar entonces la pista de batería sobre la cual nosotros vamos a tocar. Por lo tanto, teniendo esta pista de batería ya activa, con, con su volumen, digamos, y eh, tenemos nuestra pista donde estamos grabando el instrumento, ya preparada para grabar, y escuchando podemos tocar perfectamente encima y nos va a quedar un registro de ambas cosas. Vamos a hacer una prueba. Le vamos a grabar entonces. Y tenemos entonces nuestra pista de batería abajo y la pista de guitarra que acabamos de grabar. Por lo tanto, si nosotros volvemos atrás, podemos escuchar ahora la pista de batería junto con la pista de guitarra. Ahora, nosotros también podemos ahora jugar con lo que es el volumen y el paneo, por ejemplo. Si la pista de batería está muy despacio, le podemos subir el volumen acá en el canal. De lo contrario, si está muy fuerte, también podemos bajar el volumen o aumentar el volumen a la pista de guitarra. Y tendríamos entonces nuestra primera grabación de un instrumento más un audio importado externamente. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos los conocimientos básicos para empezar a grabar lo que es nuestra primera canción. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y recuerden que se viene más. ¡Nos vemos!